Antes de venir a Flora, mi última investigación tenía que ver con el diseño de espacios, específicamente el diseño de franquicias y cómo dentro de esos espacios se maneja una noción de prototipo. En ese contexto, ¿qué pueden significar palabras como lo mínimo, lo moderno, lo urbano, lo natural? Y una vez estando aquí en Bogotá, ese diseño cambió un poco, dio un vuelco de lo que son los espacios al diseño de personas. Con esto me refiero en específico al diseño de imagen, al diseño de políticos, y para ser más específica todavía, al diseño de mujeres en la política. Me interesa cómo a partir de ese diseño de imagen se pueden trabajar ciertas nociones de escultura. Por ejemplo, qué es lo que significa un tacón bajo, qué cualidades le puede dar al cuerpo, o cuáles son las maneras en que se ha representado la izquierda, incluso dentro de las películas, cuál es la imagen de de un intelectual de izquierda, por ejemplo, la chaqueta de pana, la codera, el cuello tortuga. Trato también de trabajar con accesorios, como por ejemplo el perfume, la noción de maquillaje decente. Pudiera haber alguna joya que convirtiera a una mujer eh, en un accesorio para tener también una patilla. Eso es de lo que se está tratando en mi investigación actual durante la residencia.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 El proyecto se llama Bogotá es una ciudad dura y la fruta es una experiencia blanda. Todo comenzó con esta obra, que apareció sin saber muy bien por qué, como una semilla que se planta sola, en 2015. En ella se ve un cuadro reversible que crece exponencialmente en todas sus proporciones, como haría una sandía. Y por el otro lado, unas pepitas se distribuyen al azar. Y para distribuirlas al azar, utilicé un juego de dados. La idea es que puedo pintar cuatro veces un mismo cuadro y nunca será igual. Esa es la cualidad de lo manual, que retoma la, la idea de la singularidad, como en la teoría de la repetición y diferencia. Las estrías de la cáscara reconstruyen un diagrama de fuerzas. Las fuerzas externas vencen a las contractivas creando un dibujo. Ese es el patrón y forma el arquetipo de la cáscara de sandía. En la sandía el color viene de dentro, estaba ya ahí, como de forma intrínseca. Y eso es lo que he hecho yo a través del cloro, sacar la imagen que estaba ya adentro, como quien talla una piedra a vista de microscopio. La primera vez que fui a comprar telas a Bogotá solamente encontré en algodón 100% los colores de la bandera y de los uniformes. Y un uniforme es lo contrario a lo irrepetible y quizás por eso empecé a cortar texturas de frutas con la hoja de mi biografía que estaba encima de la mesa, que es en tamaño carta, según el sistema anglosajón de medidas, que también es un uniforme. Podríamos decir que cada sandía, cada guayaba, cada vaca es única, aunque respondan al patrón al que pertenecen, porque son lo suficientemente parecidos para corresponder al patrón y a su vez lo suficientemente diferentes como para ser únicos.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 Mi práctica se interesa mucho por mi entorno, eh, sobre todo el espacio urbano y la historia del espacio urbano. Tomo siempre la fotografía como mi punto de partida en términos de referencia, uh, en términos de investigación. Y lo que estoy haciendo en este momento es, estoy tratando a ver si puedo convertir lo que veo en las fotos eh, en un objeto. Eh, la imagen es bastante complicada, como, como obra de arte, porque siento que nos dictan muchas cosas. Eh, siempre que estamos, eh, estamos acostumbrados a ver la imagen de, de la prensa, y eso nos dice lo que tenemos que pensar. Entonces, estoy en este momento tratando a usar la imagen como referencia, y, pero hacer la obra final como objeto o como gesto. Entonces muchos de los objetos que estoy desarrollando acá en Flora eh, son objetos que son vehículos, digamos, eh, por cierto gesto, que es un retrato de cómo se vive la vida acá en la ciudad o en cierto espacio urbano. Um, otra práctica que estoy desarrollando acá en flora es la práctica de trabajar con el objeto encontrado. Entonces en este momento estoy estudiando una casa específica antigua en la 73 de de las Caracas que van a tumbar en los próximos meses. Y estoy buscando maneras de retratar esa casa a través de los objetos que encuentro acá. Eh, por ejemplo, la casa ya es bastante vieja y tiene una grieta enorme en la pared. Entonces, he ido buscando objetos en esa casa... Eh, que funcionan para retratar la grieta que corre a través de esa casa. Y eso me ayuda a alejarme de, de la imagen fotográfica que contiene mucha más información y solo enfocarme en, en el objeto, en la vida real del objeto que viene del espacio como un vehículo para la historia de, de cierto lugar muy específico. Uh, bueno, como sucede en la vida, las cosas cambian. Al ser las playas y bosques invadidos por el concreto de la ciudad, encuentro relaciones entre los quehaceres de un ayer y los de ahora. Como que descontextualizo ciertas prácticas primigenias como las de la construcción, con trasladarlas matérica y espacialmente a un tiempo y lugar ajeno a su origen. En ocasiones como que extraño el mar y las montañas, las, di las dinámicas en esos parajes naturales no parecen ociosas, el generar un equilibrio con piedras en el río, el construir un castillo de arena al lado del mar, todas son empresas que surgen como de la necesidad de modificar el entorno mediante un juego que requiere tanto concentración como creatividad. Si es consciente que es una acción que desaparecerá al instante, es algo una empresa futil, sabemos que no podemos llevarnos más que recuerdo pero no por eso nos, de nos detenemos. Entonces, al no detenerme, salgo como a caminar, a perder el tiempo. Esos andares en la calle se convierten en un medio como para poder discurrir acerca de las distintas formas de habitar y de las relaciones que se establecen entre los ideales de ciudad y los micro relatos que realmente conforman esto. Mi práctica consiste en una investigación material que pone en evidencia cómo eso que consideramos el hogar no opera como un espacio específico, sino como una serie de actitudes personales y cómo el desplazamiento en una ciudad se, po se puede considerar como una forma de habitar que genera una sensación de pertenencia con un espacio inesperado. Entiendo que el plan de ciudad es proporcional al plan de la identidad, como que ninguno se puede predecir, controlar o proyectar. Ambos permanecen siendo solamente intenciones, pero al pasear con el propósito de aligerar los pensamientos, observo que tanto las personas como las cosas se adaptan a las nuevas circunstancias, ya que somos de cierta manera muy flexibles. Entonces yo trato como de... Como de esto se vuelve como una representación conmemorativa de afectos que hablan de un lugar concreto y se asienta en el hábitat poético de la calle. Es decir, uh, hablo como de monumentalizar un momento, señalando la abstracción de las, vive, de las vivencias cotidianas, desplazando el ideal de ciudad para señalar lo autorreferencial. Hola, soy Daniela. Soy mujer cis, de 26 años, nacida en Bogotá. Mido 1,65 aproximadamente y peso 51 a 55 kilos. Soy acuario ascendente tauro, bautizada por la Iglesia Católica, pero no practicante, la segunda hija de una familia de tres, con padres divorciados, de la cual heredé nacionalidad colombiana y española. Soy artista de profesión, mi estado civil es soltera, mi tendencia política tiende hacia la izquierda, soy heterosexual hasta el momento y mi color favorito es el azul. Queriendo hacer una reflexión sobre lo público en Colombia, privaticé un metro cuadrado del Parque de la Independencia, el primer parque de Bogotá. Con este gesto quiero reflexionar sobre la sociedad terrateniente y el feudalismo que rige las esferas del poder actual. Este espacio es suyo, es mío, es una pregunta directa entre dos partes en relación a la propiedad del espacio donde se está emitiendo el mensaje, que en este caso es la Torre Colpatria, una plataforma privada que tiene visi visibilidad pública. De esta manera, la estrategia es personalizar una relación de poder abstracta y ambigua entre emisor y receptor, llamando a una observación activa y a una toma de partido en la definición de espacio en la ciudad. Hello It's all about the life which we create with our thoughts, with our words, with our stories. It's all about the life which actually floats in the emptiness. It's all about the life which we create with our thoughts, with our words, with our stories. It's all about the life which actually floats,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 Mi trabajo se desarrolla usualmente partiendo desde la estructura de lo poético aplicada a otros campos, expandiéndola y proyectándola en distintas formas y disciplinas artísticas porque pues, para mí es solo otra forma ¿no? de entender la, la producción de la producción de arte, no, la producción de pensamiento. Aquí en Flora, porque he tenido las condiciones adecuadas como para involucrarme de cabeza en mis, in, mis investigaciones que de alguna forma estaban inconclusas o, o no tenía forma de, de abrirlas o llevarlas a cabo, eh, me, estoy, pues me estoy enfocando en continuar estos procesos ¿no? y no solamente continuarlos, sino complejizarlos, expandirlos, conectarlos entre sí y entender un poquito mejor la manera en la que produzco. Eh, para esto... Eh, actualmente estoy desarrollando un proyecto que se llama Literatura Relacional, eh, que es básicamente la, el entendimiento de la, de la literatura hacia campos expandidos, eh, desde un campo de investigativo, por lo tanto me interesa mucho la parte teórica en la cual se desarrolla y desde la cual parte un guión que se llama Muerte de un Hombre Viejo, que está relacionado sobre la posguerra y, y la desmovilización en El Salvador que hubo después del 92 en los Acuerdos de Paz y su relación con la, con la desmovilización de las Farc acá y el Museo del Infinito que básicamente los tres para, para mí se relacionan mucho con la idea de la imaginación y sus posibilidades a la hora de crear cualquier tipo de arte porque siento de que el arte es libertad y esa libertad funciona dentro de ciertos parámetros que uno construye y bajo los cuales crea su propio universo, ¿no? Bueno, mi estancia durante la residencia en Flora ha estado principalmente enfocada al proceso de formación, actualización, por medio del diálogo, el intercambio de opiniones, eh, los seminarios, todo esto con la idea de una pregunta que tengo fundamental, que es como actualizar el paisaje, formas de actualizar el paisaje. Eh, en mi caso está como muy, muy interesado en... La idea de crepúsculo, de desierto, de espacios abandonados. Una relación que se establece entre cultura y territorio, lo cual ha hecho de mi taller como un espacio para la experimentación, donde me estoy interrogando sobre mis formas de creación, estas formas de creación vinculadas. Eh, vinculada a lo que se llama um, teoría de los sistemas o sistemas autopoéticos, que se consiste en formas de creación valiéndose en los materiales que sean en el entorno del espacio en el cual uno se encuentra, con una política que estoy est tratando de establecer que es residuo cero, todos los materiales que están intervenidos en el taller, deben, los residuos que surgen de ellos deben de ser luego manipulados.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 Por un lado, parte de observar la manera en que las personas se relacionan con los textiles en la cotidianidad. Me gusta observar los distintos usos que le pueden dar a los textiles, por ejemplo, cuando los usan como una pared o una puerta. Esto me ha llevado a reflexionar acerca de la sensación de protección, privacidad y seguridad que pueden generar los textiles. También tengo una fascinación por las ventanas. Me gusta cómo los textiles se convierten en composiciones eh, enmarcadas, hechas por cualquiera, en un acto de la cotidianidad. Esto me ha llevado a hacer esculturas textiles donde el metal y las telas se encuentran. Las rejas de Bogotá siempre me han interesado. El ornamento que se supone protege de la violencia. Actualmente me encuentro explorando estas barreras como límites vulnerables al traducir los patrones a textiles y papel. Por otro lado, me interesa la relación del tejido y la representación del tiempo como una espiral. Me gusta pensar el tejer como una acción más que el objeto que resulta. De esto me interesa preguntarme qué pasa cuando estoy tejiendo, qué pienso y cómo estos pensamientos se quedan grabados en los objetos.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 fueron dados por este. La base de mi práctica artística es el texto y estoy trabajando en varias colaboraciones. En un lado, me interesó mucho por la performance y su carácter efímero. Trabaja con Ariane Koch y nuestro equipo de actrices y actores que presentan el texto en contextos diferentes, en el museo, el espacio de arte y el espacio público. Nuestros temas hay que ver frecuentemente con el feminismo, la historiografía y con el dogma que el artista siempre trabaje sola. A mí me gusta mucho trabajar en colectivos y con otra gente. Y ahora estoy desarrollando un proyecto con Stingray Editions que vamos a presentar en la feria I Never Read en Basilea y que consiste de unos textos de autores de Colombia, Argentina, Venezuela y Suiza. Stingray Editions es el editorial que tengo juntos con Cambis Shafei, un amigo y diseñador gráfico y ya estamos trabajando juntos hace cu cuatro años. Por el proyecto invitamos a las artistas para mandar un texto en relación con el título Be a jirafa if you can't be a jama y la edición es una colección de ese textos un parte lo hizo acá en Bogotá, en Rat Trap, que tienen una casa para hacer serigrafía. Y también estoy trabajando por una performance y una edición de pañuelos con Ariane Koch. Y vamos a presentar eso en, en junio en los Swiss Art Awards en Basilea. Pienso mi trabajo como una especie de laboratorio, pero no uno racional y estéril, sino uno más curioso que preciso. Hay varias partes que tienen protagonismo en el trabajo, el tiempo, el azar, la colaboración, la torpeza. Muchas veces centro la atención en lo que un elemento le hace a un cuerpo. El agua trepa por los capilares de un papel, arrastra pigmentos, el calor transforma un objeto... Otras veces trabajo con amigos, colaboradores, les pido, por ejemplo, que prueben una nueva forma de hablar. En general lo mantengo muy simple, no hago mucho con la forma. Me pregunto si el arte puede ser una manera de inventar hábitos no habituales. A veces intento usar un objeto como si no supiera qué es o para qué sirve. En los últimos días trabajo en un proyecto con músicas Mujeres Argentinas. Les pido que interpreten los dibujos del agua como partituras gráficas para música vocal. La pieza se va a llamar Charco para Coro. Ese interés por el sonido como materia expresiva apareció en un viaje que hice por el Amazonas, en el que escuchaba que muchas cosas se movían en la floresta, pero no se dejaban ver.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 Entonces, hay algo de lo, de lo místico, de lo mitológico que me interesa. Yo creo que esto salió a partir de, de pues, trabajar alrededor de temas de la arqueología, que siempre me había interesado, por ejemplo, la noción de un arqueólogo amateur. No tengo ninguna formación dentro de la arqueología formalmente, pero me parecía muy interesante desde hace ya unos años que vengo trabajando este tipo de proyectos, que pues, la, la arqueología propiamente es como la el estudio minucioso de lo fragmentado y de lo que pudo haber sido, y principalmente pues, con objetos eh, de un pasado en el cual, por lo menos en el contexto de, de este continente, de América o del Caribe, es un pasado relativamente borroso. ¿no? Entonces, y específicamente en el Caribe, donde no tuvimos, por ejemplo, civilizaciones muy monolíticas. Eh, entonces me parece que usar este tipo de de temas me ayuda a llenar un vacío en, entre lo que hace yo creo que la función de la ciencia, de, por lo menos de la ciencia de la arqueología, que es estudiar y, y buscar pruebas. Yo creo que el arte o mi trabajo trata de llenar los vacíos donde, por ejemplo, la, la arqueología o la ciencia no puede llenar y donde entonces yo puedo jugar un poco con nociones como las que estoy trabajando ahora, que es el surgimiento de la máscara, este, en cómo empezó, cuáles fueron sus motivos, eh, o cuál fue el primer instrumento, que, por ejemplo, para mí y un colega nos parecía que era la cueva. Entonces, este, creo que a través de lo que es la arqueología y un poco los objetos que esto estudia también dentro de la antropología, eh, lo mítico y lo ritual me parece también otro recurso para, para unificar estas cosas. I have a deep fascination for fiber, something so simple and fragile which can be transformed into something very maj majestic, I mean this very simple form which is sturdy but yet a fragile in the same breath which can then be built and molded into various forms. Fiber is used to create so many different forms, mostly forms which are considered to be domestic or In many instances, feminine. It is this element that I capture against my work in relation to the nature of fertility, the role of the woman, and the othering of the body. The woman's body gives the creation of life. It is what gives birth. It is the womb which becomes another, an internal but yet. In the same breath, an external being to the self. It is this that fiber captures this energy, this presence of who a woman is, even with the colors, with the forms that we create, the vessel in and how it becomes a vessel is used many times as an offering, an offering to another, to a greater being, a higher being. This very organic nature of the material which transcends back into even just the womb in itself and the emotions that's created through the body by the body by the the very process the monthly cycle that a woman is constantly going as sh her body transforms without without us even willingly wanting to more or less but yet we transform and we change and we adapt to circumstances and this is the nature of fiber this is the nature of the forms it is this energy that i attempt to create this very organic nature that pulls you in but yet in the same breath it pushes you out Mi trabajo tiene mucho que ver con el recuerdo, con los estados mentales, emocionales. Me interesa cómo todo lo que vivimos es percibido por cada uno de una manera diferente. Y para mí nuestra experiencia se da más dentro que fuera. En muchos casos utilizo los espacios arquitectónicos, pero sobre todo el vacío. El vacío como una especie de contenedor eh, que da paso a múltiples posibilidades, a múltiples narrativas y también un espacio en el que tú puedes proyectarte a ti mismo. La repetición es otro aspecto que también me interesa mucho y en algunas obras lo he usado como una especie de, de alusión a la recurrencia de imágenes, de recuerdos, de imágenes en nuestra mente, como una especie de relación obsesiva con estas cosas. ¿no? El trabajo eh, surge de estar ensimismada, de estar inmersa en mis propios pensamientos, en mis propios recuerdos. Y de cierta manera me gustaría que esa fuera la relación que se establezca entre el espectador y la obra. Que el espectador pueda, pueda proyectarse en esos espacios. Y como encontrarse consigo mismo. El proyecto en Flora um, ha consistido en conectar mi espacio del estudio que queda justo encima de la fachada principal de Flora hasta la ventana opuesta que queda a dos calles a unos 150 metros de distancia, que es la casa de una familia de aquí del barrio. Y esta conexión se, se ha hecho con un, con una, un cable de nylon y eh, la idea era tensar una línea entre estos dos interiores como dibujar una línea en el espacio que conecte dos interiores que, pues, que eran desconocidos que... Y, y que durante el tiempo de los talleres abiertos están literalmente abiertos porque la línea atraviesa las dos ventanas y queda tensada entre, estos entre el plano de mi taller y el plano de la casa de enfrente. ¿Por qué? La idea era conectar como dos universos paralelos, dos espacios que no, que no se conocen y que durante un tiempo pues haya un, una relación. Y también como lanzar la mirada hacia afuera ¿no? La gente que, que venga al, al taller es directamente salir del taller, ¿no? no quedarse ahí, sino ver qué hay más allá, alrededor, en este entorno concreto del barrio San Felipe, y aprovechar esta coincidencia espacial para conocer un poco más, pues, qué hay a nuestro alrededor. Y esto tiene que ver con mi trabajo general, que trato de siempre conectar el interior con el exterior, dejar que se contamine de lo que hay afuera. Al llegar al barrio San Felipe, que es el barrio donde está ubicada la residencia de Flora, me encontré con algo inesperado que para mí fue muy favorable y es que es en, en esta área hay muchos talleres de mecánica, de reparación de vehículos y desechan mucho de esos mmm, repuestos que cambian de los carros, yo ya... Venía haciendo una investigación de trabajo con, con filtros de aire y con filtros de aceite. Y fue el entorno perfecto eh, en el cual en, me encontré con material disponible diariamente en, en un lugar en, desde el cual me podía movilizar fácilmente a los talleres y pedir a los mecánicos que me guardaran los filtros usados, los cuales paso a recoger casi todos los días por, por esos talleres luego pues estos filtros los traigo acá al, al taller y los desarmo y los voy desplegando buscando esas diferentes capas de monóxido de carbono con el cual están impregnados los filtros y aprovechando esa versatilidad que tiene el papel para poder generar estas esculturas y estos dibujos que tienen diferentes tonalidades dependiendo del grado de contaminación acumulado en cada uno de estos repuestos, en este caso los, los filtros. Bueno, entonces de, durante todo ese proceso de, de recolectar información sobre la ganadería eh, me encontré con un mapa que tiene el Agustín Kodasi eh, realmente es un, pues tienen mapas de, de toda Colombia entonces yo llegué y saqué un mapa de Caracolía Antioquia a escala 1 en 10.000 lo armé y me fui a recorrer ese mapa me fui a, como a contrastar lo que me decía el mapa y restarlo pues con el lugar real. Y eso fue con la intención de hacer un inventario sobre las fincas ganaderas de Caracolí y sobre todo, conocer la historia del pueblo a partir del compartir con las personas. La intención era como entender cómo llegó la vaca a ese lugar. Así era. La intención, la intención con este mapa era recorrerlo, visitar las fincas ganaderas, hablar con las personas y que me relataran su historia. Porque me interesa mucho eso, como hacer un inventario de las fincas ganaderas que hay en Caraculí y entender qué circunstancias hicieron posible que las vacas aparecieran en ese lugar. Y entonces, y bueno, y sí me ayudó como a darme cuenta de que eran primero esas tierras, terrenos baldíos, Después se fueron apropiando de ellos e inicialmente la principal economía fue el café y debido a la crisis del café en los años 80, entonces todo lo que eran cafetales se convirtieron en, en potreros para meter vacas. Entonces eso es como así sumeramente como, como un relato de cómo llegaron las vacas a, a este lugar tan lejos de, de, de los centros urbanos, tan, cambias de comunicación tan precarias. El trabajo que estoy haciendo ahorita parte de una eh, inquietud por el idioma y también por eh, pensar en mejores oportunidades de vida un poco entonces es una pieza que es, se compone de tres piezas una es una escultura de una serie de esculturas que estoy haciendo eh, tallando plátano y deshidratando plátano un poco porque el plátano que se queda aquí en Colombia es un plátano que no se puede exportar porque tiene problemas de porque está demasiado maduro tiene problemas como de algún otro tipo la otra pieza es una pieza, es una bandera que también fue el fondo de un video y dice change, dice chance mejor dicho que es como aquí en Colombia es una lotería como que uno juega el chance es como si sí, es como un juego de azar pero y de hecho es chistoso porque como que nosotros los colombianos nos acercamos más al chance que al change no, porque nadie, como muy rara vez alguien sabe qué significa oportunidad Entonces va un poco de lo mismo Y la tercera pieza es un video que estoy haciendo eh, A partir de un libro de aprender inglés Y estoy intercambiando ahí como unos nombres De una crónica de unos polizontes que se murieron en el 2007 Viajando en un barco de bananos para Estados Unidos y ya, básicamente eso es todo